Hoy es viernes 18 de agosto del año 2017. Les damos las gracias a todos ustedes y gracias a Dios por regalarnos el don de la vida. Recuerden que llegamos a ustedes a través de Red y Televisión, Canal 6 de Telecable Central. Este programa lo puede ver también en nuestro canal de YouTube y seguirlo en nuestras redes sociales, Diálogo Matutino. Y oficialmente vamos a dar por iniciado este programa con nuestra acostumbrada frase del día de hoy. Mientras más fuertes sean tus pruebas, más grandes serán tus victorias en el Señor. Levántate de tu casa, levántate de tu cama, cierra los ojos en este momento y dile, Señor, te entrego la voluntad de este día, que seas tú quien guía y dirige a mi familia y cubre mi hogar cubre mis finanzas y cubre todas mis situaciones con la sangre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Así que con esto pasamos inmediatamente a las económicas. En el día de ayer, en los mercados internacionales, el, la onza de oro Troy se cotizaba cuando aperturaron las operaciones a $1,290 la onza y cerró a $1,282,90 con una tendencia hacia la alza. Por su parte, la libra de plata se cotizaba en el día de ayer a $17,120 dólares. Y cuando cerró las operaciones, se cotizaba a $16,940 dólares. El cobre se cotizaba en el día de ayer a $2,964 dólares con 0 centavos. Y cuando cerraron las operaciones, se cotizaba a 2.953 con 50 centavos de dólar. El barril del petróleo, el West Texas Intermediate, eh, sigue su tendencia hacia la baja y en el día de ayer, cuando aperturaron las operaciones, cerró a 46 dólares con 80 centavos el barril. Y cerró a 46 dólares con 78 centavos, el barril con una tendencia hacia la baja. Por su parte, el metro cúbico del gas natural en el día de ayer, cuando aperturaron las operaciones, se cotizaba a 2920 el metro cúbico y cuando cerraron las operaciones se cotizaba a $2,925 dólares el metro cúbico. Eso es lo que tenemos en el día de hoy con las económicas. Y Brevemente, hola Luciana, ¿cómo te estás? Buenos hola, días. Hugo, buenos días. Yo feliz, agradecer al Todopoderoso que nos da esa oportunidad de poder nuevamente venir a comunicar ya la antesala al fin de semana. Nosotros emocionados de que vamos a tener el descanso que todos merecemos y por supuesto con, a cerrar con broche de oro la semana con invitados súper especiales e información que usted las está esperando allá en casita. Hoy tenemos la casa llena. La Casa del Señor, porque este programa es de las comunidades. Estos medios de comunicación, si no sirven para informar a las comunidades y, que, y si no son del pueblo, que el pueblo pueda venir, visitarlos y expresar sus inquietudes y que, estas, y que los medios pues sirvan como puente de soluciones a las diferentes de comunidades, pues ciertamente pues de nada valen, de nada sirven si estos medios de comunicación no están a la disposición del pueblo. Y Luciana, hay una sorpresa. Te cuento que en el día de ayer en las redes sociales pues ha surgido una foto del diputado Mario Hidalgo expresando sus aspiraciones a ser candidato a alcalde. Wow, sí, es una foto que la verdad ha generado mucha controversia y ha tenido mm. mucho revuelo en tan poco tiempo en las redes sociales. Es sorprendente cómo las personas están emocionadas porque no se sabe si la información es totalmente real. O es incierta. Mira ahí. Ahí podemos ver la valla publicitaria. Se, Mario se, Hidalgo, alcalde. Mario, sí. ¿Cómo suena? Sí. Mira, te comento que esta, eh, según la, eh, lo que dicen en los medios sociales y los grupos de WhatsApp donde se filtró esta imagen, pues esta imagen fue filtrada por un diseñador gráfico donde supuestamente empresarios pues mandaron a hacer este diseño para mandar a imprimir de estas vallas para promover eh, la candidatura o la potencial candidatura de mario hidalgo como candidato alcalde de la vega así que aparentemente la campaña política va a arrancar la del 20 muy temprano ya que en el pld hay varios precandidatos a la presidencia eh, y ahora con este posible lanzamiento de mario hidalgo como alcalde pues Imagínate una plancha conformada por, o una boleta, por Mario Hidalgo como alcalde, el doctor Coronado como diputado, el ingeniero Correa como diputado y José Ramón Peralta como candidato a senador. Bomba explosiva para el PLD, wow. Sí. Buenos sí. candidatos. Y lo digo porque eso es lo que se rumora, que así va a estar conformada la posible boleta del PLD. Eso es lo que dicen o lo que aspiran la mayoría de peledeístas de La Vega, con los cuales hemos conversado en los últimos días. Y después de esta foto, pues, y vamos a tener al señor Mario aquí el lunes con nosotros para preguntarle sobre esta publicidad, para ver si él aspira o no como candidato a alcalde de La Vega. Y pues tenemos hoy pues, unos invitados muy especiales. Tenemos eh, la directiva o parte de la directiva de la Federación de Juntas de Vecinos Veganos. Eh, nos acompaña eh, su presidente, el licenciado Alexis, don mm. Lorenzo, que es su vicepresidente, y la señora Ana María del Departamento de la Mujer. Muy buenos días, Alexis. ¿Cómo te <ríe> sientes? Muchas gracias por venir a nuestro programa. Gracias por aceptar esta invitación para venir aquí pues, a rendir un informe de lo que ustedes han venido haciendo en los últimos cuatro meses. Muy buenos días, Hugo. Muy buenos días a la distinguida joven que te acompaña. Y los buenos días a todo el pueblo de La Vega. Ciertamente, tal y como tú estableces, aquí estamos, una comisión eh, de la directiva de la Federación Vegana de Juntas de Vecinos. Eh, me hago acompañar de la encargada de la mujer y del compañero vicepresidente, Ana María y Lorenzo Sánchez. Y estamos aquí justamente para decirles algunas de las iniciativas que hemos tomado desde que llegamos a la Federación Vegana de Juntas de Vecinos hace cuatro meses. Bueno, el, el sábado pasado oh, yo estuve participando en una actividad que ustedes tuvieron donde anunciaron ahí una alianza con Casa Michel. Pero cuéntanos en sentido general, le, le cedo la palabra a ustedes para que nos cuenten, nos hagan un recorrido del trabajo que han venido realizando en los últimos cuatro meses. Bueno, hace cuatro meses justamente nosotros tomamos posición en las instalaciones del colegio, bueno, de, del Club Dosa. Y a partir de ahí entonces hemos asumido la rienda de esta administración. Lo más importante que queremos destacar es que lo que nosotros, parte del plan de gestión que nosotros teníamos, el primer gran proyecto fue organizar la casa. Y cuando tú hablas de organizar la casa, organizar una institución que hasta ese momento contaba con 134 organizaciones comunitarias, no fue una tarea fácil, porque adolecíamos de muchas cosas, incluyendo, adolecíamos de unas oficinas administrativas desde donde podríamos despachar los principales asuntos de las comunidades, de dónde atender los líderes comunitarios, donde hablar con ellos, donde recibirlos a ustedes, los miembros de la prensa, eso no lo teníamos. Nosotros tuvimos que crearlo. Luego de crear entonces espacios, tuvimos que salir a organizar las organizaciones comunitarias, porque si ciertamente la federación es una institución grande, es una institución fuerte, las organizaciones miembros que tenía no estaban lo suficientemente bien estructuradas dentro de la federación. Pues dividimos la federación en 24 bloques de trabajo. Bueno, ahora ya van a ser 26 porque todas las, eh, las organizaciones de Cabilmota y esa zona vienen para la federación. Pero un dato interesante que pasó fue que en medio de esa organización, las demás organizaciones comunitarias que no están integradas a la federación se han ido sumando. Eso es lo que ha traído como consecuencia que en cuatro meses, de 134 organizaciones comunitarias que teníamos, hoy día nosotros podamos exhibir 187. O sea, son 187 organizaciones más, casi 50 organizaciones, bueno, más de 50 organizaciones por encima de las que encontramos y eso quiere decir que el trabajo organizativo ha dado resultados pero tenemos también a disposición en este momento de cada uno de los miembros de la federación tres departamentos de trabajo que están trabajando de forma ardua para darle un servicio permanente a la federación de esos tres departamentos de trabajo es que yo quiero que el señor vicepresidente pues nos hable muy bien, adelante. Vamos a escuchar a don Lorenzo. Bien, buenos días para los amables televidentes de diálogo. Matutino. Y para usted, y, la, y al señor presidente Alexis, y la encargada de la mujer, Ana María. Mire, realmente, como dice nuestro presidente, la Federación Vegana de Junta de Vecinos, a partir de marzo para acá, que fueron nuestras elecciones, se ha convertido en una institución de gran importancia, al extremo de que instituciones o juntas de vecinos u agrupaciones de otra índole que estaban por ahí rezagadas, dormidas, tranquilas, han despertado y han venido aquí queriendo apiliarse de nuevo las que lo estaban y las que no lo estaban queriendo participar en nuestra institución. Pero aparte de eso también, vemos cómo la ciudadanía y todos los sectores, llámese incluso los empresarios, los, las instituciones gubernamentales, todas, todas han querido de alguna forma u otra cooperar, compenetrarse con nosotros, porque se han dado cuenta que la Federación Vegana de Junta de Vecinos ahora mismo es la institución más fuerte que hay a nivel eh, comunitario. Entonces, tal como decía nuestro presidente, lo, los, lo, la parte en que se ha organizado esto de trabajo. Bueno, tenemos, por ejemplo, una el, el cuerpo de, de, de, de, de, de asesoría jurídica que está compuesto por tres abogados. El señor Alexis Rodríguez, la señora Maritza Tejada, que es nuestra asesora legal y un servidor. Ahí le ofrecemos a todos los miembros de las distintas organizaciones que forman parte de nuestra federación asesoría legal gratis. Eh, recibimos personas con de, de diferentes índoles, con diferentes casos de por medio y nosotros estamos preparados en cualquier área, eh, en cualquier materia del derecho para hacerle frente a cualquier caso. Allí, por ejemplo, cualquier cosa que se tenga que resolver la resolvemos nosotros. Ahora bien, eh, por, como por ejemplo, un acto de venta que se podría, que cualquier abogado te cobraría por ahí dos mil pesos o mil pesos, allá te sale por 700 pesos o menos, porque no, ya tenemos unos contactos, de acuerdo a como lo ha establecido nuestro presidente, con distintos notarios que nos hacen un trabajo por ser la federación a menor costo. O sea que por ser miembro de la federación reciben beneficios de descuentos por... Actos legales. Exactamente, pero de manera ingeniosa, nuestro presidente se ideó el famoso gremio funerario, en donde a través de ese gremio nosotros ofrecemos un servicio extraordinario. ¿Tú te imaginas en donde una familia de cinco personas pueda participar de gremio con 50 pesos al, eh, al mes? O sea, por aquello de que cada persona lo que va a pagar son 10 pesos por el gremio. Pero de la parte que se va a beneficiar cada persona de ese gremio, él que lo hace de manera magistral ahorita le va a dar más detalles de cómo se beneficia a cada socio que haya ingresado con 10 pesos de por medio pero también tenemos y él lo ha, ha logrado así establecer contacto con diferentes instituciones de tipo eh, salud y el encargado del departamento de salud que viene siendo el esposo de Ana María señor Rafael eh, es la persona encargada y Alesia ha hecho los contactos con distintas instituciones a donde las personas puedan recibir eh, Atenciones, primero, en, en cualquiera de esos, tanto en el traumatológico como en el, el hospital Dr. Murillo King, Y también ha establecido distintas este, cosas. Y últimamente, como bien usted participó, usted vio cómo nosotros con la Casa Michel se estableció un acuerdo en donde la Casa Michel, de una forma u otra, va a beneficiar eh, con los útiles escolares y otros artículos más a, la, a los distintos miembros de las distintas juntas de vecinos que forman parte de la federación y la federación también va a ser beneficiada con un pequeño porciento que al mismo tiempo el señor presidente ha designado que ese porciento se reparta entre las mismas agrupaciones de las cuales formamos parte. Pero él, él de manera magistral podrá darle más detalle ahorita. Muy bien. Y cuéntenos desde el departamento de la mujer qué se está haciendo para las mujeres que conforman una gran parte de nuestras comunidades. La mujer es la espina dorsal de la familia ya que es la guía y es la que como dice la Biblia es la que bendice el hogar bueno ahora yo justamente quiero pasarle para que responda a esa pregunta a la encargada de la mujer porque aparte de todo el trabajo que viene haciendo el departamento de la mujer se ha venido estructurando mire que ahora el señor vicepresidente le mencionó tres departamentos salud el gremio y el departamento legal mañana justamente abre por la puerta grande el departamento de la mujer y ella lo ha querido hacer de forma magistral junto a la magistrada audrey Reyes, junto a Iris Sánchez, con un foro denominado Foro de Familia, foro que de será familia. mañana y de esa forma abre entonces el Departamento de la Mujer que dirige nuestra compañera Ana María Lima. Sí, muy buenos días a todos los amables televidentes y gracias por darnos esta oportunidad tan apreciada donde eh, los amigos de una manera eh, eh, temprano en la mañana en tu programa se informan se informa. pues bien este departamento de la mujer de la federación vegana de juntas de vecinos por primera vez viene a darle un foro a nuestros delegados y delegadas presidentes y presidentas de juntas de vecinos es un foro donde ahí eh, se va a instruir se va a enseñar y se va a capacitar a los delegados y también esta vez tienen la oportunidad de que no ellos solos, también sus miembros de sus distintas juntas de vecinos pueden llevarlo a ese foro. Porque es un foro que se va a tratar solamente de lo que es el entorno de la familia. Ustedes saben que ahora estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, donde hay mucho feminicidio, mucha violencia, hay maltrato también con los niños, que en esa parte eh, nos las va a dar la magistrada Iris Sánchez, Ustedes saben que los niños son también parte eh, principal de nuestra familia y ahí van a, a obtener todos los conocimientos, las enseñanzas y las instrucciones. ¿Para qué? Para que los hogares dominicanos, principalmente aquí en La Vega, los veganos puedan tener una oportunidad de cómo conducir mejor a su familia. Esta vez el Departamento de la Mujer se ha encargado de preparar este foro, claro, no soy yo sola es un trabajo en equipo que Alexis, eh, gracias quien me da la oportunidad para desarrollar esto, que por primera vez en la Federación Vegana de Junta de Vecinos esto ustedes lo van a ver nunca, nunca antes había un departamento que se preocupara por sus delegadas para instruirlo, para enseñarlo y para capacitarlo. y ahora esta vez no solo a ellos, también como lo decía ahorita a todos sus miembros que lo que, eh, lo que es eh, eh, que componen una junta de vecinos lo pueden llevar a todo el que quiera porque como lo decía ahorita es muy importante que las enseñanzas que ustedes van a obtener en ese foro así mismo ustedes se lo llevan a sus juntas de vecinos ustedes también le pueden dar esa enseñanza a sus miembros porque ahora mismo en La Vega ustedes ven que desde que uno enciende un televisor solamente es violencia, violencia, cuando no es que quinta, le quitan un niño a una madre porque lo deja solo, porque lo deja abandonado porque es maltratado por sus padres, por su vecino violado por sus mismos familiares que el hombre le da golpe a la mujer que la maltrata, no solo físicamente también verbalmente psicológicamente y todo, todo eso es un entorno un círculo que conlleva a lo que es la verdadera familia y ahí eh, la Federación Vegana de Juntas de Vecinos eh, se ha preocupado mucho para que nuestros delegados, delegadas, presidentes y presidentas puedan tener en esta oportunidad la facultad de aprender en ese foro para que se lo lleven a sí mismos a sus distintas comunidades y también eh, eh, nosotros anteriormente veníamos haciendo nuestro trabajito en la federación, eh, en este departamento de la mujer, porque nosotros el día de la madre nos encargamos este departamento se encargó también de hacerle un acto donde ella ese día se sintieron muy bien, se llevaron sus regalitos en la mano fue poca cosa, pero lo que valió fue la intención, porque se ustedes saben, se sintieron agradados claro, es esta es una institución que, que no es una institución millonaria ni rica, aquí eh, eh Ustedes, tú que eh, tuviste la oportunidad de participar el sábado pasado, viste eh, cómo se conforma lo que es la directiva y las reuniones con los delegados. Que ahí, eh, miren cómo nosotros estamos a esta hora aquí. ¿Pero por qué? Por ustedes, por nuestro delegado, porque ustedes son, ustedes son, la vamos a decir, la materia prima, porque sin ustedes no hay federación, sin los delegados no hay federación. Y por eso nosotros siempre, este equipo se preocupa por llevarle todo lo mejor a todos los delegados que nos visitan, que hacen presencia allá en, en cada 15 días en nuestras reuniones. Esta, esta directiva se preocupa esta vez para que todo, para que todo sea en, en como decía Lacey y, y, y Lorenzo, eh, uno en un departamento, otro, hay muchos departamentos allá. Hay un departamento también de educación que se encarga de la parte educativa, este mío que yo dirijo que es de la mujer pero que no es uno solo es un trabajo en equipo porque inmediatamente hay también una persona que es el profesor Vito Estrella que es que se encarga de darle, eh, eh, vamos a decir eh, la forma a los proyectos que se lo consultamos a él y ahí tenemos una orientación extraordinariamente muy profesional usted sabe que me llamó mucho la atención Luciana que en la, en la reunión que participé hubo mucha... Hay mucha democracia, hubo mucha participación, donde el acuerdo pues, que se sometió pues fue sometido a votación. Ahora sí, nos gustaría escuchar un poco de el, lo de la funeraria, porque eso suena muy interesante. Sí, a ver si Alexis nos puede abundar un poco. Porque las familias pobres carecen de recursos y muchas veces da pena como en un barrio, en un sector, una localidad, cuando se muere alguien hay que salir hasta recolectar para comprar en la caja? Sí, eso es deprimente. Sí, la, la, que se me olvidó decir, de, hablé y hablé del foro, pero no dije el lugar y la fecha. Ah, sí. Es eh, mañana, Dios mediante, a partir de las 1.30 de la tarde, en el Club de los Abogados. Ahí esperamos a todos los delegados, a todos los delegadas, a sus distintos miembros de sus eh, distintas juntas de vecinos, a que nos acompañen ya lo sabe, a las 2, a la 1 y 30 en el Club de los Abogados, mañana sábado, Dios mediante. Ahora sí que nos den los Gracias, datos Ana. importantísimos que todos están sí. esperando, cómo adquirir de esos servicios funerarios que muchas personas de bajo recurso lo necesitan y quizás tienen la plataforma, pero desconocen de la misma. Así es, bueno, el primer gran paso que tienen que dar para formar parte del gremio es ser miembro de una junta de vecinos. Estar afiliado a una junta de vecinos e Inmediatamente empiezan a, a disfrutar de los servicios del gremio Y de los servicios que se dirigen a través de, la, de los diferentes departamentos Las diferentes dependencias ¿Qué hay en el gremio en este momento? Bueno, se le cubre todo lo que se necesita a una persona Cuando lamentablemente fallece la, El ataúd, el carro fúnebre, las sillas, la cafetera, grecas Lona, bueno, lona en principio, porque ya se mandaron a solicitar las carpas, eh, una paila grande, una estufa industrial, un bebedero, o sea, todo lo que se necesita. Anexo a eso, se le entrega un, apar un aporte de dos mil pesos a la persona para ayuda del café. ¿Y cuál es el costo? 10 pesos en el mes. O sea, con esos 10 pesos forman parte del gremio. Mucha gente nos pregunta que por qué se está haciendo tan económico. Si un gremio normalmente cuesta tenerlo en el año 300, 600, 200 pesos. Y nosotros le decimos que es que la federación no está buscando ningún beneficio con el gremio. El único beneficio, que busque, eh, al menos económico, el único beneficio que nosotros buscamos es servirle a la gente. Cuando a una gente pobre se le muere a alguien, tiene la gran dificultad de que cuando se le muere... Primero, es posible que no lo esté esperando y son, si no lo esté esperando tiene que salir a hacer un lío para comprar, comprar los útiles para, para el velorio. Pero si lo estaba esperando es porque dio una enfermedad larga. Cuando la persona viene a morir ya la familia ha gastado todo en la enfermedad. Por eso la gente a veces no piensa en la importancia de un gremio y a veces no es que no piensa sino que no puede pagarlo. Sin embargo ahora... A veces los miembros de la Junta de Vecinos se ríen cuando yo les digo, cuando nosotros les decimos en las reuniones que ellos nos invitan, que el gremio cuesta 10 pesos, porque la gente dice que prácticamente es nada, y con eso están asegurando una parte muy importante de su vida. Pero el gremio, y es bueno que ustedes lo sepan, es la antesala de lo que será la cooperativa de la Federación Vegana de Junta de Vecinos. Ya el encargado de proyecto, Víctor Estrella, le está dando las últimas pinceladas a la cooperativa, nosotros esperamos que en el mes de octubre el encargado del proyecto nos entregue el borrón final. Porque en enero nosotros queremos arrancar formalmente con la cooperativa de la federación. ¿Y en qué va a consistir eso? Vámonos a una breve pausa porque está interesantísimo. Ah, muy bien, muy bien. Para que, sí, los que están en su casa, yo sé que están muy atentos. Y también queremos que tú nos comentes después de la pausa qué hay que hacer el, el, la Junta de Vecinos que no pertenezcan a la federación. Los miembros de una comunidad que no tengan juntas de vecinos, cómo se formalizan y forman parte de la federación. No se vaya, vámonos a una breve pausa y cuando retornemos continuamos con este diálogo con la Federación Vegana de Juntas de Vecinos. A mí es de mucha alegría poder eh, compartir con ustedes y ver que están aquí por sus altas calificaciones. Yo lo que espero es que con esto los compañeros de ustedes también se animen a ser estudiantes de alto rendimiento. Porque con esta iniciativa y otras que vamos a seguir creando para responder a los estudiantes que mejor calificaciones, comportamiento tienen en sus aulas, la vamos a hacer durante todo el año. Para ustedes, están en séptimo, están en octavo. Y también en lo de primaria vamos a, a tener iniciativas similares y diferentes a esta. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación.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 Hola, soy la doctora Erili Marmolejos, nutrióloga clínica obesóloga de CENI. Estamos cumpliendo nuestro segundo aniversario y estamos muy felices de que sean nuestros propios pacientes que han logrado sus metas de salud, que les cuenten cómo les ha beneficiado llevar un estilo de vida saludable, qué dificultades han encontrado y qué han hecho para lograr superarlas. Para mí CENI ha significado un nuevo estilo de vida. Este estilo de vida me ha beneficiado bastante porque ya no me canso como antes. Realmente me ha beneficiado mucho porque como joven me sofoco menos. Me siento más liviano y mucho más feliz, ¿no es ¿cierto? Muchas personas piensan que llevar un estilo de vida nuevo o de hacer dieta o comer saludable es difícil. Yo soy fanática de los dulces. Bueno, gracias a ese estilo de vida ya los dulces no me hacen falta. Yo trabajo como fotógrafo en bodas o cumpleaños, hay mucha tentación con el buffet y realmente aprendí a, a manejarme bien. Soy la doctora Fabiana Martínez, nutrióloga clínica, obesóloga y dietista de CENI. Una vez más queremos invitarte a que vivas un estilo de vida saludable, Ahora en nuestro segundo aniversario queremos que sepas que tenemos un personal capacitado esperando por ti para ayudarte a vivir un estilo de vida saludable. Quiero invitarte a ti que tienes problemas de obesidad a que vengas al Centro Especializado en Nutrición para que como a mí seas beneficiado grandemente en eso. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Aquí habrá que hablarse antes y después de Danilo Medina, porque es la gestión que ha tomado la salud como un ente prioritario para el desarrollo de la nación. Hoy en día se le da importancia singular al tema de la promoción de la salud, al tema de la prevención y a todo el desarrollo y fortalecimiento del primer nivel de atención en todo el sector público de modo que la gente pueda accesar a un servicio cercano a su propia comunidad para resolver los problemas cotidianos de salud. Por primera vez en la historia se hacen concurso para accesar a la dirección de un hospital o a la administración de un hospital, donde llegue persona realmente competente. Eso es lo que queremos que puedan gestionarse de la mejor manera y que los recursos de los hospitales se utilicen de una manera inteligente, de una manera pulcra. Nosotros, sin lugar a duda, al cabo de este periodo de gobierno, estaremos con una cobertura de la seguridad social en el ámbito del seguro familiar de salud de un 90%. En cinco años de Danilo Medina, definitivamente, República Dominicana crece y se democratiza. De vuelta y muchas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Aquí nos encontramos a casa llena y les decíamos antes de irnos a una pausa para que pues el licenciado Alexis nos hable un poco de en qué consiste la cooperativa, cómo ser parte de una junta de vecinos si en su comunidad no hay o si usted tiene una junta de vecinos en su comunidad cómo formar parte de. También se nos suman. Eh, se nos suma el señor secretario general, Félix Abreu, y se nos suma la encargada de protocolo, la compañera Ana Digna Lugo, que forman parte del staff, del equipo de trabajo de la Federación Vegana de Juntas de Vecinos. A partir de ahora el programa es de ustedes, termínenlo. Bueno, le hablábamos ahorita de la cooperativa eh, cuando nos fuimos a la pausa. Entonces decíamos que la cooperativa de la federación va a funcionar como un distrito cooperativo dentro de la misma Junta de Vecinos. A veces nosotros tenemos el dolor de cabeza, porque ahorita hablábamos del muerto, por ahí lo vivo. <risa> sí. eh, a, tenemos el dolor de cabeza, a veces el motoconchista, la ama de casa. A veces van al, al, a un centro de salud, le dan una receta de 2 o 3 mil pesos y no tienen para pagarla. ¿Qué tienen que hacer? Cogerle ese dinero prestado a un prestamista del barrio, que muchas veces se, la, se lo presta a un 30 o un 40% de interés en el mes. ¿Qué nosotros hicimos? Estamos ideando en la federación, que haya un distrito cooperativo y que sea la misma junta de vecinos la que le preste ese dinero. ¿A qué por ciento? Bueno, yo le he dicho al encargado del proyecto que en ningún momento yo quiero que exceda el por ciento de interés que se le va a prestar a la gente, que en ningún momento exceda una tasa de un 11% anual, o sea, que sea prácticamente menos de un 1%. Yo no sé si él me lo va a permitir, pero yo le he pedido que no exceda bajo ninguna circunstancia a ese interés. ¿Y cuál va a ser la única garantía para acceder a ese préstamo blando? La única garantía va a ser formar parte de una junta de vecinos y que el presidente y la junta pues le garantice. Porque el presidente de la junta de vecinos como líder comunitario tiene la ventaja de que conoce en su sector quién es el bueno y quién es el malo, quién paga y quién no paga. Y ese presidente no va a recomendar a nadie que él no conozca. Entonces, por eso nosotros entendemos. Además, se ha demostrado que el pobre es muy buena paga. Sí. Que mientras más pobre la gente, más honrada y más buena paga es. Bueno, y ahí está el ejemplo. El, que tiene, el pobre que tiene un juego de muebles fue porque lo sacó fiado y no se lo quitaron, lo pagó. El pobre que tiene una nevera, no, lo, no la compró acá, la compró fiada y ahí está la nevera con más de 10 años, fue porque la pagó. El pobre que tiene un motorcito no se lo quitaron, ahí lo tiene. Entonces nosotros entendemos que la tasa de retorno de esa cooperativa va a ser alta. Y lo más importante es que los beneficios que tenga la cooperativa se van a distribuir en la misma Junta de Vecinos. Algo muy importante que tú decías, ¿qué hay que hacer para formar parte de la federación a la Junta de Vecinos que no lo han hecho? Anoche nosotros estábamos en Cabin Mota, donde cinco Juntas de Vecinos se van a integrar. Un acto precioso que encabezó el Honorable Gobernador Civil y Provincial, que estamos haciendo unos encuentros con él en este momento. ¿Cuál es lo, ¿Qué es lo único que tienen que hacer las organizaciones que no forman parte de la federación? Y pasar por nuestras oficinas, que están ubicadas en la calle Sánchez, casi esquina García Godoy, de esta ciudad de La Vega. Y ahí le van a dar todas las instrucciones. Pero de esos encuentros que estamos haciendo con el Honorable Gobernador, por cada uno de los bloques, yo quiero que sea el Secretario General que como secretario general tiene la función de supervisar las diferentes secretarías y el buen manejo de los bloques. Yo quiero que sea él el que les diga qué estamos haciendo en esos encuentros. Es súper interesantísimo ver cómo ha evolucionado la Junta de Vecinos. Hemos podido ver la nueva cara de la mujer que representa y que le dieron cabida a lo que es la mujer con todo lo que está evolucionando como ente social en la mujer. Vemos que ya tenemos un departamento de la mujer. ¿Y cuál ha sido esa proporción que les dio a ustedes este ideal de poder incluir a la mujer lo que es en la junta de vecinos? Que la mujer se pueda proyectar y también dar un poquito de ellas y dar más beneficios a esas mujeres que quieren formar parte de las juntas de vecinos. Así es. Sí, buenos días a los que nos ven a través de la pantalla chica a través de diálogos matutinos. Buenos días, presidente Alexis Rodríguez. Buenos días los demás que nos acompañan. Nosotros como secretario general de la Federación Vegana de Junta de Vecinos estamos llevando las diferentes autoridades a la diferentes comunidad a través de los bloques, como lo decía el presidente Alexis Rodríguez. Ayer tuvimos un encuentro donde estuvo a casa llena con el, con el señor gobernador y las la diferentes autoridades lo que estamos haciendo en los diferentes bloques llevando todas las autoridades como es eh, el comandante de la de la mes también eh, de la policía nacional y a todas las diferentes autoridades recogiendo las diferente norma eh, diferentes problemáticas y dándole salida inmediatamente, ya que eso nunca se había visto, presidente, llevar las autoridades a las la diferentes comunidades. Entonces, una pregunta, cuando, eh, como ustedes ya tienen acceso a las autoridades de AMED, tienen acceso a la, a la gobernación, ¿tienen acceso a todas las autoridades, senador, alcalde? Entonces, cuando surge una problemática en, en una comunidad o, y una junta de vecinos le trae a ustedes esa problemática, ¿Cuál es la asistencia que ustedes le dan en, con sus diferentes problemáticas? Bueno, la asistencia que nosotros le damos y el seguimiento, es, por ejemplo, nosotros vamos a las diferentes comunidades donde se aglutinan todas a través de los bloques, ahí las diferentes juntas de vecinos entregan lo que es su pro, su, toda su problemática. A, al gobernador y a las autoridades que tiene ahí, nosotros le damos seguimiento a través de una comunicación que la Junta de Vecinos nos entregan a nosotros también. Muy bien. A nivel de bloques, ustedes como una nueva entidad se puede decir, porque ha dado un giro totalmente diferente a lo que era antes la Junta de Vecinos. A nivel monetario, ¿han recibido ustedes el apoyo de las autoridades de la manera que ustedes lo han querido? Bueno, eh, es. Que esa es una parte, sí, es sí, parte era, muy importante. Exactamente, claro, porque sin recursos. Hemos recibido el respaldo de instituciones como la Gobernación, eh, la diputada Josefina Marmolejo, que nos da una asignación de 10 mil pesos. La Gobernación nos hace una asignación de 10 mil pesos. El alcalde del municipio de La Vega, el ingeniero Kelvin Cruz, que, hay que nosotros lo resaltamos siempre, desde el principio ha colaborado con nosotros. Y ese aporte que él le da a la federación de 15 mil pesos, que es el mayor aporte, tiene que darle a los días 11 y él llama los días, ellos llaman los días 8 a las oficinas de la federación que pasemos por allá a buscar el aporte. Eh, hasta este momento esas son las tres instituciones que nos están apoyando económicamente, pero no suplimos también de las cuotas que pagan las juntas de vecinos, que es algo mínimo. Estamos hablando de 30 pesos en el mes. Y 30 pesos la gente dirá, bueno, eso prácticamente no da para nada. Pero nosotros a través de ahí nos suplimos. Y hacemos actividades también la federación, lógico, para poder mantener todo lo que tenemos en la federación vegana de juntas de vecinos. Nos queda poco tiempo. Brevemente, ¿cuáles son... Las principales problemáticas que conglomeran la mayoría de comunidades o juntas de vecinos que ustedes representan. Bueno, las comunes, arreglo de calles, agua, luz, carretera. Bueno, la luz ya no tanto, porque ya eh, prácticamente el asunto de la luz en la vez que está resuelto. Eh, lámpara bueno, lo importante es que se le ha ido sa dando salida a través de las diferentes eh, instituciones. Y a las cosas que no se le han dado salida, pues se sabe que tienen un compás de espera. Le hemos dado un compás de espera a las autoridades para entonces empezar a solucionar. En caso de que no, pues nos, nos tendrán las diferentes autoridades del lado de la Junta de Vecinos defendiendo y respaldando cada una de las iniciativas. ¿Cuáles actividades aparte del de foro de la mujer tienen ustedes que vienen ya con este minuto que nos queda? ¿Tienen alguna actividad que viene próximamente? Este sábado a las 4 de la tarde tenemos el encuentro, eh, el bloque 5 que es Nibaje, que compone a Nibaje y también el del tanque que es el número 7 compone todas esas comunidades y el 8 que es el de María Auxiliadoras y todas esas comunidades que le quedan aledaña. Muy bien. Eh, con las autoridades del CIUBEN, ahí se va a tratar lo que es la tarjeta de solidaridad. Muy bien, gracias a todos ustedes por venir y acompañarnos en el día de hoy. Le abrimos nuestras puertas para que de hoy en adelante, pues, este espacio sea de ustedes y puedan venir, pues, con sus diferentes problemáticas para nosotros poder servir como puente y le extendemos una invitación para que traigan las demás juntas de vecinos para que ellos también puedan tener contacto con nuestros televidentes. Luciana, como siempre, despídenos en el día de hoy y le damos las gracias a todos ustedes por la participación, ya que el tiempo es un dictador y nos, y nos sacó del aire. Bueno, como dicen para ahí, un vecino es una real familia, aquella persona que tú tienes cerquita para poderte ayudar, por eso os invitamos nosotros, diálogo matutino, a todas las juntas de vecinos que trabajan de forma independiente, que se unan a esta federación de juntas de vecinos, que como pudimos escuchar, les da múltiples beneficios a usted como... Junta de Vecino. Nosotros nos vemos el lunes y esperemos que usted nos sintonice. A las seis por el seis por Red Television. Televisión. Bye, bye. Un Hidalgo, Luciana Kenseler. se despiden. Bye.